Nos acaban de dar nuestras bebidas Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos camino a un festival coreano que se llama ¿Debuk? Se llama oh. Sí, Nos invitaron aquí en Tampico y organizaron un festival de comida coreana Y vamos oh. a ir a comer mucho 뭘 먹을 수 있을까? 떡볶이? 떡볶이! 진짜 떡볶이 later, 6 나는... 음... hours later, 6 hours later, 6 hours later, 거야! hours 먹을 수 있어! 선택할 수 hours later, 6 hours later, 6 hours later, 6 hours later, 6 hours later, 6 hours later, 6 hours Aquí hay en Aquí hay ¡Wow! ¡Sara Vean todas esas personas están esperando para entrar ¡Debac! ¡Debac! ¡Wow chicos! ¡Vean nada más! ¡Qué emoción ver esto en Tampico! ¡Hola! ¿Te puedo tomar una foto ¡Sí! ¡Claro! ¿Gamingo en un Sí. Ajá. A ver. Ay. Como siempre. ¡Bien! Ay, Ay, ¡Muchas gracias! Espero que disfrutes si y okay. guste. Ajá. Sí, pues la verdad es que con mucho cariño. Mucho muchas gracias. Hayato nos puede jugar. Él sí le va. Sí, claro que sí. ¿Para no, no, no eso? Un chonchongo hizo todo eso.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 ¿O pesa el Difícil ¡Guau! ¡Están bien padres! Digo falla todo oh. Digo, Tania, Tania hizo ¡Ah, oh, oh. sí! Briga, ¡Oh, qué rico! ¡Ah, qué En este evento, ya nos están haciendo ahorita un llaverito así de muchos colores. Y miren, la tienda se llama Mania en Facebook y en Instagram. Pero es que... Mira qué bonito, Chayato Chip uh. Está súper bonito, me encanta todo el diseño. Vean, chicos, estos muñequitos tan bonitos, digo chingú para que la sigan en redes sociales. Ella los hace, vean qué padre les queda. Honestamente, muchas gracias por el recibimiento tan bonito que me han dado en Tampico. Yo me siento muy querida por ustedes y es mutuo, chicos. Yo a ustedes los quiero también mucho, de verdad. Gracias por siempre apoyarme, por ver los videos en los dos canales, por consentirnos y por querernos, ¿eh? porque se siente el cariño cuando los veo en persona. Muchas gracias. 사랑해요. Tenemos a dos invitados. Muy 특별 타냐. 생각보다 사람 진짜 많아요. 네, 엄청 많아요. 이렇게 게임 좋아하는 사람이 꽤나 많은지 몰랐어요 de mula sobregó tan picoso salgo y se solté irón evento mucho que obseso sin chaquetna irón evento eso qué tal con K-pop fender go tan picoso jalo y no me mucho guao oh K-pop conteste qué Está. Mm. Chicos, ya vamos saliendo del evento. Nos divertimos mucho. Sí, mucho, mucho. De verdad, nos sentimos en Corea. Sí, Chichai honde, sí, honde. honde, es Sí, es un área de Corea, de Seúl donde se reúnen los jóvenes y hacen dance cover y hay mucha comida sí. y cosas que ver mucha Energy. Sí. sí ah, yo también me siento con mucha energía sí, nos divertimos un montón de verdad muchas gracias por invitarnos nos divertimos un montón cada que hagan eventos invítenos nosotros vamos a ir a todos los mitotes por favor sí, ahorita vamos camino a la casa ya porque tengo ahorita una junta de trabajo en domingo sí pero ni modo, hay que chambear y después voy a hacer unboxing sí. de todo lo que nos regalaron Sí, qué emoción. mi <ríe> son Nos vemos de ratito. Chicos, ya acabé mi juntita de trabajo y estamos muy emocionados de que vamos a abrir nuestros regalos. Son muy, muy Sí, no uno muy no, no, no. wow. muchas Gracias. Gracias por consentirnos tanto, en serio. La verdad, desde que llegué a Tampico me he sentido muy bien recibida y con mucho cariño de parte. Einen, todo, creo que todo el mundo está las mismas organizadoras. pero 응. hay mucha gente. Qué bueno. 우리는 있는데 뭐 다른 스페이스에 있었어. 우리 잠깐 한국에 있었어. 근데 한국도 아닌 거야. 뭔가 진짜 메키식고 탐피고에서 한국을 좋아하는 사람이 만든 그런 스페이스 있었어. 뭔가 이런 느낌 말이야. 좋았어. 진짜 나는 때 그런데 있었으면 좋겠다.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 a Hayato Nato, wow, oigan, en serio, ¿quién le regaló a Hayato Nato? Queremos saber, déjenlo aquí abajo en los comentarios porque ya íbamos saliendo y alguien salió corriendo atrás de nosotros y nos entregó esta bolsa. Y no recuerdo el rostro de la persona. Muchas gracias, lo vamos a poner en nuestras sopas coreanas. Muchas gracias, Pokémon de Keo. La Aumento, es ah, la la picante, delicioso. Gracias. Y también tenemos por aquí aguas. Agua. Agua. Ah, me morí jante con quesas. Uh, Así que chisotá, chisotá, y chisotá, chisotá, chisotá, y chisotá, chisotá, ¡Otra t-shirt! Sailor Moon shirt, monchers! ¡Salor monchers! ¡Salor monchers! ¡Salor monchers! ¡Salor monchers! ¡Salor ¡Ah, ok, ok! ¡No mucho guapo! ¡Currigo! ¡Cant Peace! ¡Cant Peace! ¡Milkis! ¡Face Mask! ¡Y qué sucha! Okay, ¡BTS! BTS para RM, Iran, Colombia. All He's my favorite. What is it? Beyoncé. It. What? is so. eh? Beonchi? Beonchi? Ah, yeah, stickers. Moon sticker. Se really stick a. sticker. Oh, yeah. Serena. And And Have fun. Have fun. Good. Goodbye, only. Goodbye. Thank you. Hola chicos, es un gusto que nos hayan podido acompañar a la primera expo de Eva que organizamos. Esperemos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Este es un obsequio de Paosi K-Shop. Disfrútenlo. Gracias. Gracias. Oh, BTS photo Y más Photocards. Wow. Y también este collar. Vean qué padre. King o ¿White? Chicos, por todos los regalos, por consentirnos tanto, por pedirnos fotos, por ver nuestros videos, por querernos. Nosotros también los queremos mucho. Sí. Sí, en serio. Y qué bonito que en México y aquí en Tampico se organizan ese tipo de eventos. Organizados por los mismos fans. Wow, de verdad. Muy bien, estamos muy contentos. Sí. 나한테 한글하는 es 너무 특별해 우리한테 너무 특별한데, 우리한테. 일단 우리 한국에서 만났어 그러니까. 어떻게 특별하지 않아 응. 너무 특별한 나라인 것 같아요 너무 가고 싶고 음. 뭘 좋아하냐 하면 하나는 선택할 수 없어 그냥 나라 좋아하고 언어 좋아하고 음식 좋아하고 음악 좋아하고 드라마 좋아하고 문화 좋아하고 사람 좋아하고 시, 하나 선택할 수 없고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 이둘중한 명이 한국인이라는 것도 아니고 진짜 오늘 그 대박 축제에서 만난 사람들이랑 우리가 진짜 똑같은 거잖아요 그냥 한국 좋아하는 사람 근데 오늘 거기 가서 담비고 이렇게 한국 문화를 좋아하는 사람이 그냥 같이 모여서 얘기를 하면서 진짜 엄청 큰 힘을 받았어요 응? 진짜 나도 언제 응, 우리가 몇년전 몰라 십년 전부터 우리가 좋아하게 됐을 때에 우리도 있었던 힘이라고 하면 되나? 뭔가 요즘 조금 잊어버리고 있었던 것 같은 그런 엄정 파워를 이번에 너무 느껴서 너무 좋았던 것 같아요 오늘. 그 사람들 너무 귀엽고 좋아하는 거를 열심히 응. 하는 게 너무 보기 좋았고 그렇지 않아? 우리한테 한국 분 투표래. 응. 우리 그냥 그 한국 댐. C 그냥 여러분들과 같은 한국 댐. 네. C 오늘 댄스를 하면서 그리고 그 댄스를 보시는 분들 소리치는 목소리. 뭔가 이게 완전 한국이었어. 완전 한국에서 진짜. 아, 네, 진짜 네, 네. 네, 갔어? 네, 갔어 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 이제 안 갔어? 2년? 2년... 네. 인형 네. 네. 네. 네. 네. 네. 못 갔어 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 진짜 네. 슬슬 진짜 네. 꼭 가야 돼. 네. 네. 가야 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 우리한테 그 2년 동안 뭔가 부족했던 부분이 뭔가 있는 거지 뭔가 계속 마음에 계속 있어요. 뭔가 계속 뭔가 부족해 음, 그게 바로 그냥 한국 여행 것 같아 <목소리> 네. 네. 네. 네 일본에서 네. 살고 있었을 때 우리 누군이나 세번 한국 여행 했잖아 네. 일본이랑 한국 너무 가까워서 가까워 너무 싸요 네. 일본 가에서 네. 여행하는 것보다 한국 가는 게 훨씬 네. 싸 네. 너무 싸 그래서 쉽게 한국에 갈수 있어서 네. 너무 좋았어 근데 코로나 때문에 2년 동안 못 갔어 네. 그게 강우선... 진짜 우리한테 너무 필요해 <웃음> 네. 뭐... 네. 뭐 진짜 필요해 haya gustado el video del día de hoy sé que fue un vlog bastante sencillo comparado con los que normalmente hacemos pero es que la verdad nos agarró el chisme y en el festival nos divertimos mucho, así que por favor no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video, bye adiós Hayato ya está por comerse sus frijoles y Prim está antojada con los frijoles fermentados del Nato Wow, esto es súper difícil de conseguir en México. Entonces está fascinado y muy feliz de que va a poder comer sus frijolitos nato. Wow, wow. Guacala. Eww, mira esa baba ahí, guacala. ¿Está rico? Prim quiere probar. ¿Puedo comer, puedo comer nato? Papá si birri